Mi nombre es Gala Kressler y soy oradora de TX Sam Este 23 de octubre vamos a vivir una experiencia única. Por eso te quiero pedir que traigas uno o más objetos que tengas en tu casa. Da vuelta todo y trae eso que no usas. Puede ser ropa, un libro, un juguete, lo que vos quieras. Es importante que sepas que no te lo vas a llevar de vuelta a tu casa, pero tampoco es para hacer una colecta. Por eso no te olvides de traerlo para poder participar. Vamos a hacer una actividad durante el evento.